Les felicito a Razón Pública por estar cumpliendo 10 años. Yo considero que es un, un medio muy necesario porque ayuda a pensar. Es que nos están arrinconando, las redes sociales están arrinconando el buen periodismo y, y algo como Razón Pública pues me parece que es un buen aporte. Ojalá siga existiendo, ya es meritorio que consigan sobrevivir y más 10 años. Ya son 10 años, eso significa que fueron pioneros en los medios digitales en Colombia.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 en arrancar con esta gran idea. Hola, soy Sandra Borda y quiero desearles un súper feliz cumpleaños a los amigos de Razón Pública en su décimo aniversario. Razón Pública es un lugar intermedio entre el lenguaje periodístico coyuntural, rápido y a veces muy poco analítico y el lenguaje súper pesado y denso de los análisis. 100% académicos. Ellos se constituyen en una suerte de traductor entre la academia y los medios de comunicación. Un saludo a Razón Pública, a todos sus colaboradores, un portal que le aporta mucho al país, a la discusión, al debate público en las materias sustanciales y estructurales de la vida nacional. Que sean muchos más.